¡Se ha vuelto el mundo! ¡No! Años, ¡No se calles! ¡Eh! No, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿no? No ¡Eh! no? ¡Eh! no sabe?